Hola amigos mi nombre es Adrián López Bienvenidos a mi canal Vamos a hacer la instalación del Temostato marca Nest de Google, además el Nest Hello que es el timbre de la puerta con video incorporado a esto vamos a estar haciendo la instalación además del de eh, switch dimmer que adquirimos en el video anterior de amazon le voy a estar dejando el link aquí de ese video además en la descripción para los enlaces a amazon afiliados para comenzar con la instalación lo primero que vamos a hacer es quitar el breakout del aire acondicionado levantamos esta tapa acá y lo quitamos apagamos una vez apagado el sistema vamos a retirar la tapa le vamos a tomar una foto para ver cómo está el existente para que no se nos vaya a perder ninguna posición de los cables. Vamos a tirar una foto y vamos a proceder a destornillar. Con el destornillador que tiene el kit, que trajo el kit, vamos a proceder a taparle el cableado. Aquí nos dice que el cable, el C está en el azul, el blanco está en el blanco, el Y, el hielo, el, el amarillo está en el hielo, el verde está en el green y aquí hay un puente entre el, el rojo, el, rojo, el ARH el y el RC, hay un puente entre ellos dos. En este caso no vamos a hacer ningún puente cuando pongamos el nuevo. Lo vamos a dejar solamente como está. Y lo vamos a, a seguir identificando por colores. Tomamos esto, que es la base que nos vino en el kit. Aquí tenemos un nivel de burbuja para orientarnos, introducir los cables y vamos, y vamos a conectarlos, vamos a conectar los cables, vamos a estirar un poco las puntas que están dobladas del otro sistema, vamos a colocar en esta posición el hielo, el amarillo en el hielo, lo vamos a introducir, lo vamos a empujar en solo. Va a ser como, una, como que va a bajar el clip este que es para saber que está, está en su lugar. El green lo vamos a poner en el, el verde, lo vamos a poner en el green. Ahí ya sabemos que está conectado. El white, el blanco, lo vamos a conectar en la W, en el white. El red, el rojo, lo vamos a conectar en el RH, y ahora el azul vamos a conectarlo en el común, en la letra C, ok, ya entró, perfecto, vamos a atornillar con estos que vinieron en el kit, con estos tornillos, de ponerlo en el, en el centro y no lo apretamos él solo tiene una sola posición. Vamos a poner el, el Breakout en you ¿no? Know. Ok, ahí está cargando Ok, vamos a configurarlo en Inglés Ok uh, El equipo okay. Es Homeowner Okay. nos dice que esta es la instalación que hicimos el equipo detectado continuar el común es de 24 volt común ok continuous es un heating un cooling y un fan ok es eléctrico Ajá. es forza air ok ahora lo próximo que tenemos que hacer es descargar la aplicación nest en mi caso ya yo la tengo al app store o, o a google play y descargar la aplicación es muy sencilla ok tenemos el nest o oh. entonces la, le agregamos eh, añadir producto eh, donde aparece el código QR no, donde nos aparece el código QR es detrás del, del equipo así que lo voy a retirar ven el código QR ese es el que tengo que escanear, lo voy a escanear inmediatamente okay, ahí está. back uh -huh. Ya tenemos ya añadimos el producto, Starting, eh, comenzar el, la instalación, nos pide que activemos el bluetooth, ok, start instalación, tercera generación, el termostato, ta, ta, ta, ta, ta. ok, next, next, aquí nos dice la, la instalación del, del equipo anterior, nos pide que tenemos una foto, ya hicimos, lo hicimos, le ponemos acá escape, aquí que nos estemos seguros que es alto voltaje es no the high voltage Ajá. next aquí tenemos las conexiones el green, el white el común que es el azul, el hielo, el rojo, etc. Okay. ok do you have a heat pump? vamos a decir que no para no complicarnos next, de todas formas no utilizamos aquí tenemos que es el RH, el Como, el Y1, el Yellow y el Green son cinco. Next, aquí la instalación para que quede correctamente. Desconectar y remover el termostato viejo, ya eso lo hicimos. La colocación del nuevo, la instalación de los, de los cables. Ajá, Use Stream Play, no. Use Eléctrica Box, no next, ok, así es como lo tenemos conectado next, ya ponemos, ya pusimos el demostrado ok, perfecto, continuar continuar y aquí es donde ponemos esta clave donde colocamos esta clave ok, le decimos adelante y ahora se está conectando ok, para esto vamos eh, ahora está seleccionando la red wifi dice que ahora sí está mostrando ahora le vamos a retirar esto que es el sensor de movimiento vamos a decir a qué temperatura bueno amigos, ya está todo conectado, ya lo pueden ver, está ahora sediado en 75 grados, el aire está funcionando y todo parece estar eh, eh, funcionando a la perfección. Bueno, si te ha gustado este video, por favor compártelo con tus amigos, suscríbete que es gratis, dale un like, toca la campanita y nos vemos en el próximo video. Buena suerte. Amigos. Tengo que pedirles mil disculpas, pero las otras imágenes que estaban de la instalación del Nest Hello y las de el Swiss Timet se echaron a perder con una cámara que, que con las que grabé. No sobrevivieron y por tanto les pido mil disculpas por ese error. Nos vemos en otro video. Chao.